Muy buenas, espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Lía Hernández Pérez, soy directora ejecutiva de Ipandetec y socia de Legalit Abogados, firma especializada en Derecho Digital en Panamá y quiero conversarles en en el día de hoy, sobre los principales retos regulatorios del comercio electrónico en Centroamérica. Agradezco muchísimo la invitación a Forbes Centroamérica, sobre todo por ser quienes eh, comandan este tipo de iniciativas que promuevan los temas en torno al derecho digital en la región, comercio electrónico, ciberseguridad y transformación digital para las empresas. Y me gustaría comenzar eh, mi presentación eh, comentándoles un poco acerca de unas estadísticas que han hecho un informe recientemente en el año 2019, justo antes de que iniciara la pandemia en la República de Panamá. Esto es un estudio que realizó una asociación sin fines de lucro denominado e-commerce nights y hablaba sobre la cantidad de población que existía en Panamá, la cantidad de usuarios que existía en Panamá y el porcentaje de penetración del uso de internet en el país. Con estas cifras nos damos una idea más o menos... Y podemos calcular cuánto consume un panameño en comercio electrónico al año. Y aunque no lo crean, en un país como Panamá de solo 4.1 millones de habitantes, consumimos alrededor de 300 millones de dólares y la mayoría de ese dinero va hacia empresas o plataformas digitales fuera de la República de Panamá. ¿Por qué sucede que la mayoría de habitantes de Centroamérica consumen en plataformas fuera de la región centroamericana creo que principalmente es un tema de confianza y de tres factores sobre los cuales voy a comenzar a, comenzar a comentar en mi presentación el principal factor es que la economía digital y su desenvolvimiento es, se converge en un ecosistema de estructuras de comunicación, de servicios, de tecnología de usuarios que no únicamente incorporan a individuos y a empresas y a gobierno, sino también a personas de la comunidad técnica y de la academia, los cuales todos nos reunimos para conversar en base a cómo promover la economía a través del entorno digital en nuestros países. Y principalmente, y creo que es un punto de principal preocupación, valga la redundancia, es el, el tema en cuanto al marco legal. ¿Qué hace que las personas tengan más confianza en plataformas digitales fuera de la región centroamericana que en plataformas digitales dentro de la región? Ya que existen muchos emprendimientos de Centroamérica que valen la pena, que son súper exportables y que además ya han hecho el salto a la internacionalización fuera del mercado centroamericano. Comencemos con el primer punto, el marco legal. ¿Existe realmente un marco legal? ...sólido y que garantice seguridad jurídica para inversores de esas plataformas y para los usuarios de la misma. ¿Cuántos de los países de Centroamérica tienen leyes en torno al comercio electrónico? De los seis países hispanoparlantes de Centroamérica, solo Costa Rica y Panamá poseen leyes de comercio electrónico. El resto de leyes que existen sobre comercio electrónico, disculpe, y Salvador, que recientemente, el año pasado, ha aprobado su reciente ley de comercio electrónico y se ha unido a este grupo. Es el país que con la ley más reciente en el tema. Sin embargo, el resto de países contienen cláusulas o artículos sueltos en su regulación en cuanto al tema de comercio electrónico y que se encuentran en la ley de firma digital, en la ley de protección de datos o en la ley del consumidor. Creo que es necesario una ley de comercio electrónico. Al nivel de un código comercial que pueda abarcar ayudar a los micro, pequeños y medianos empresarios a adentrarse en este sector. Igualmente, el tipo de regulación, si la regulación es amigable o no, si esta regulación lo que busca es promover la innovación o ser un bloqueo a la misma, y si la misma también presenta incentivos fiscales para que otras empresas fuera del territorio de Centroamérica quieran venir a Centroamérica a establecerse y sentar un pequeño hub de innovación para toda la región, siendo la sede. De las principales empresas de tecnología, tanto locales como internacionales. Otro factor súper importante a señalar es el tema de que cuando la regulación excede los límites, me permito compartirle este artículo que comenté para un diario de la República de Panamá, en el cual se hablaba sobre la posible regulación de las plataformas digitales y su imposición, su imposición tributaria, como en países como Panamá ya se está hablando y queriendo copiar modelos regulatorios como de Colombia y México, en los cuales. A las plataformas digitales que operen en la República de Panamá y que tengan su sede dentro o fuera deben tributar en Panamá. Es un tema muy controversial y el cual amerita para una charla de muchas horas. Igualmente es súper importante tomar en consideración el tema de la protección de datos y la privacidad. Los datos son el activo, uno de los activos intangibles más importantes de nuestras organizaciones. Los datos personales son el activo más importante de las empresas. ¿Qué harían las empresas sin los datos personales? Y si estas plataformas digitales que se encuentran en estos países no cuentan con un marco regulatorio sólido en materia de comercio electrónico que promueve la innovación y mucho menos un marco regulatorio que proteja la información de los posibles usuarios o consumidores de esa plataforma, podría traer problemas. Problemas. Por lo tanto, es súper importante que todas las plataformas digitales cuenten con políticas de privacidad claras, legibles para todo tipo de persona que utilicen textos que puedan ser comprensibles para un usuario y no únicamente textos desde el típico lenguaje legal que es únicamente comprensible para abogados o técnicos y que igualmente faciliten un flujo de información segura con el resto de países del mundo, como en el caso de la Unión Europea, ya que en muchos países de Centroamérica, por no decir en su mayoría, eh, no tienen ningún tipo de convenio de reciprocidad en el transferencia de datos con la región europea, a excepción de Costa Rica, que está trabajando en ello. Y esta diapositiva es una infografía que el IPANETEC ha realizado para mostrarle un poco cómo es la situación de la protección de datos y de la protección de la privacidad en los países de la región centroamericana. Cabe destacar que tanto Panamá, Costa Rica como El Salvador a la fecha poseen una ley de protección de datos. El Salvador ha sido el último país de la región que a finales del mes de abril del 2021 ha aprobado una ley de protección de datos por su Congreso y sigue en espera de sanción presidencial. Mientras tanto, Guatemala, Honduras y Nicaragua son países que, a pesar de no tener una ley de protección de datos, siguen trabajando desde diferentes sectores para promover estos temas. Nicaragua y Costa Rica fueron los primeros países en aprobar una ley de protección de datos. La primera eh, sin mucho éxito, ya que no es aplicada en la mayor parte de los casos, y la segunda Costa Rica, que está trabajando en una reforma 11 años después de la aprobación de esta ley, incluso está trabajando por ser homologado con el convenio 108 sobre tratamiento informatizado de los datos a nivel de la Unión Europea. Así que podemos ver un gran avance en cuanto al tema de la privacidad y la protección de los datos en nuestra región, por lo cual creemos que es sumamente necesario tomar en consideración este tema al momento de desarrollar políticas para promover la innovación dentro del comercio electrónico en Centroamérica. También me gustaría comentar sobre los tratados de libre comercio. Nuestra región centroamericana, a pesar de ser una pequeña región, la cual tendrá aproximadamente 60 millones de habitantes, si el número no me, no me falla, tiene o presenta muchos acuerdos comerciales con muchas partes del mundo y regiones del mundo. Cabe mencionar que existen tratados de libre comercio entre Panamá y México entre Canadá, Estados Unidos con los Estados Centroamericanos y la Unión Europea e igualmente con los Estados Centroamericanos y los Estados parte del EFTA y que por lo tanto somos un socio estratégico en América Latina y el Caribe con respecto a otras partes del mundo y que en estos tratados comerciales igualmente se establecen cláusulas de servicios enfocadas al comercio electrónico. ¿Qué hacemos para promover estas buenas prácticas y qué hacen nuestros gobiernos o qué hacen nuestras autoridades para promover que estos tratados de libre comercio realmente sean aplicados para promover la economía digital en nuestros países. Y para concluir, consideramos que los principales retos regulatorios en materia de comercio electrónico en Centroamérica están basados en estos tres pilares. En promover marcos legales que sean amistosos y que sobre todo promuevan la innovación e incentiven la economía digital en nuestros países. Igualmente, tomar en cuenta leyes como la de protección de datos personales y ciberseguridad para promover la transferencia y la seguridad jurídica de los usuarios de las plataformas digitales centroamericanas y tomar en consideración y aprovechar esos tratados o acuerdos comerciales que tenemos con otras partes del mundo para promover prácticas comerciales. Porque recuerden, la economía digital no se ejerce en nuestro, solamente en nuestro territorio, se ejerce a través de un territorio global, libre, abierto y universal como lo es el Internet. Muchas gracias.